Pues, eh, buena, buenas tardes a todos y bienvenidos a este eh, ciclo de Meetup que hemos organizado eh, con el apoyo de, de CIDAF, del Centro de Investigación del Alimento Funcional, instalado aquí en el Parque Tecnológico de la Salud. El título de este ciclo es reval eh, la revalorización de sus productos agroalimentarios para el desarrollo de nuevos productos. Eh, este ciclo consta de cuatro meetups que, que celebraremos en eh, los cuatro, martes, los cuatro jueves perdón, de febrero y este primero eh, tratará sobre la utilización del subproducto como fuente de compuestos bioactivos. Eh, os recuerdo que esta sesión está siendo grabada, igual que las siguientes se grabarán y estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Eh, tendremos tres ponencias y al final eh, habrá tiempo para eh, hacer preguntas, pero si tenéis cualquier duda, o queréis hacer cualquier consulta a lo largo de las sesiones, podéis hacerlo a través del chat y luego la, al final las podremos leer también. De acuerdo. Eh, es importante también eh, eh, indicar que este, este ciclo de mitad se ha realizado también con la colaboración de dos patronos de CIDAP, que son la Fundación Unicaja y VidaFarm. Bueno, pues vamos a empezar con la primera ponencia de todas, que eh, la va a realizar eh, Mariluz Cádiz. Mariluz es doctora internacional en química, investigadora postdoctoral y profesora sustituta interina en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada. Su línea prioritaria de investigación es la obtención sostenible de compuestos con efectos beneficiosos para la salud a partir de fuentes naturales para el desarrollo de nutracéuticos y cosmecéuticos. El título de la ponencia de Mariluz es Estrategias para el aprovechamiento de sus productos agroalimentarios para la obtención del producto de alto valor añadido. Eh, Mariluz, muchas gracias y cuando quiera. Muchas gracias a ustedes por, por contar conmigo y bueno, voy a compartir la pantalla a ver si me avisáis, ¿se ve bien? Todo perfecto Vale Pues como bien ha dicho María os voy a hablar de estrategias para el aprovechamiento yo trabajo en la universidad pero también colaboro con, con el CIDA y lo que os quería transmitir en esta primera ponencia de todo este ciclo pues una visión mucho más general de lo que es todo el proceso de revalorización y de este aprovechamiento porque bueno, realmente es muy importante eh, que se produzca todo lo que vayamos haciendo de una manera sostenible pero sí que es verdad que a lo mejor a la hora de, pues, de desarrollar cualquier tipo de proceso eh, estamos mucho más interesados en una parte más concreta de, de lo que es todo el método que, que nosotros utilizamos y bueno, pues también porque a lo mejor si tenéis un poco de interés en alguna de, la, de las fases que tengáis la idea al completo, porque luego eh, el resto de los ponentes sí que os va a dar una idea mucho más práctica de algo que se está produciendo, pero no la visión general. Entonces, os voy a contar pues, primero el tema que, por el que estamos aquí, eh, los residuos de la industria agroalimentaria. Es verdad que se, que se desperdician muchos millones de toneladas de alimentos al año, ya sea a partir de su cadena de valor o del tratamiento que se le haga en la industria o ya desde el mismo campo, ¿vale? Porque hay muchísimos destríos que, bueno, no llegan a, al supermercado o lo que sea y todo esto influye en esta pérdida. Esta pérdida no solo es económica, evidentemente también es medioambiental porque hay que tratarlo como residuo y ahí está el problema, ¿vale? En España, al fin y al cabo, el PIB de la industria agroalimentaria, ya no solo desde el tema del campo, sino luego todos los productos que, que surgen a partir del. De, eh, tiene un impacto muy importante y hay que minimizar esta pérdida de, de, de alimentos y bueno y de productos que luego se pueden, se pueden invertir. Y para esto están la, las nuevas vías de revalorización de economía circular. Sobre todo lo que nosotros queremos, o por lo menos lo que yo quiero eh, hacer incidir en importancia en esta, en esta primera sesión, en el tándem tan importante que tiene que haber entre investigación y empresas, porque es verdad que, que, bueno, que las empresas al final necesitan sus productos, necesitan su mercado, pero es que si eso no es viable y es sostenible, complicado que luego se vaya a, a mantener en el tiempo. Y es verdad que en la investigación estamos también para eso. Está muy bien la investigación básica, nosotros trabajamos mucho en ello y es necesaria todo esto, pero la transferencia a las empresas también es primordial. ¿vale? Entonces, voy a contar un poco. ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros? ¿En qué podemos ayudaros eh, desde una metodología general de lo que hacemos nosotros cuando necesitamos tratar esos subproductos independientemente de lo que sea? Ya os digo, a partir de ahora eh, veréis casos muy concretos de proyectos. Yo os voy a hablar de la visión general. Eh, en nuestra metodología tenemos distintas partes que están mucho más centradas en la obtención de estos ingredientes que tienen un potencial y que están en, lo, en los residuos. Y luego otra parte que está más en el desarrollo de esos productos ya de alto valor añadido a partir de los ingredientes que hemos optimizado, ¿vale? O que hemos obtenido. Entonces nosotros, sí que es verdad que todos estos procesos, digo nosotros, parte de investigación en universidad, en centro tecnológico como es el CIDA, me refiero en general. Y lo intentamos hacer también desde un punto de vista sostenible, ¿vale? Nosotros hemos también modificado nuestros nuestro protocolos, nuestras metodologías para que sea sostenible, para, para reducir tiempos de análisis, de re para recursos, para hacerlo también sostenible, utilizando, por ejemplo, disolventes que sean reconocidos como seguros. Entonces, nosotros también hacemos que, que ese proceso que va para una sostenibilidad también sea sostenible en sí, ¿vale? Y tenemos pues, distintas técnicas desde obtención de esos ingredientes mediante eh, extracciones convencionales y no convencionales, dependiendo de lo que le interese luego a… ...al desarrollador del producto final o lo que sea. Eh, tenemos un aislamiento, porque claro, no es lo mismo desarrollar un alimento funcional... ...desarrollar un nutracéutico o desarrollar, por ejemplo, un cosmético Entonces, dependiendo de cada diana, también tenemos que, que valorar el proceso que vamos siguiendo. Tenemos herramientas de detección e identificación, porque evidentemente necesitamos controlar muy bien... ...lo que estamos añadiendo. Entonces, eso nosotros tenemos unas herramientas de identificación... Eh, muy robustas en este, en este caso. Y luego la de actividad. Evidentemente, si estamos diciendo que tiene un efecto y un valor añadido, tenemos que demostrar qué efecto es. ¿vale? Y una vez que tenemos estos ingredientes, los tenemos bien caracterizados, tenemos claro para qué sirve. Pues se pueden comercializar tal cual, para incorporarlo luego en empresas cosméticas empresas de, de suplementos alimenticios, lo que queráis. Eso se puede utilizar tal cual. o podemos hacer nosotros también el desarrollo de ese tipo de productos de alto valor añadido. ¿Cómo lo hacemos? Pues, dependiendo, como os he dicho antes, dependiendo si es alimentos funcionales, si son nutracéuticos, si son cosmecéuticos, somos capaces de hacer tanto la formulación estable, la, la estabilidad y las catas, que son muy importantes, porque tú puedes tener un producto que sea buenísimo, pero si no llama la, la atención del consumidor, si no está bueno o es agradable, eh, eso no lo va a comprar nadie. Entonces, también… Ese punto es muy importante. Y, por supuesto, la efectividad ya en la matriz que la hayamos incluido, porque, evidentemente, el ingrediente puede ser súper activo, pero luego las interferencias con la matriz en la que está incorporado pueden hacer que, que varíe esa efectividad, ¿vale? Voy a empezar a hablar un poco, y sobre todo, eh, la importancia que tiene esto para las empresas, porque, claro, las empresas no necesitan realmente tener, también que tengan un súper departamento de I+.D., pero bueno, eh, a lo mejor no todas las empresas pueden tener esa inversión de primera. Entonces, para eso estamos los grupos de investigación, los centros, de, los centros tecnológicos, todo este tipo de, de apoyo de investigación que lo que hacemos es pues, guiar a las empresas eh, cómo hacer su proceso mucho más sostenible. Y aunque parezca eh, que no es tan importante por la etapa que tiene, lo que es el pretratamiento de esta muestra, de estos residuos que se generan, es muy importante porque al final… Eh, bueno, eh, las empresas normalmente de agroalimentaria tienen unos residuos que son húmedos, que tienen una muy pronta contaminación microbiológica. Entonces, si nosotros tenemos que utilizarla o ellos que al final quieren darle una segunda vida, esto hay que tenerlo muy controlado. Entonces, a lo mejor las empresas tienen que empezar a invertir procesos de secado y de pretratamiento de, esta, de estos subproductos no saben cómo hacerlo. Entonces, nosotros podemos ayudarle a, a invertir en esta parte de una forma mucho más eficaz y saber la importancia que tiene tener una buena materia prima para que luego puedas desarrollar sin problemas tus tu productos de alto valor añadido. El tema de la extracción de esos productos, ya tenemos pretratada esta muestra, la tenemos estable, la tenemos bien, pero claro, dependiendo de lo que vayamos a querer obtener de ahí, pues tenemos que, que dirigir los procesos de una forma o de otra. Nosotros también somos especialistas en esto, en, en esta extracción, dependiendo de, de lo que se quiera hacer a nivel tanto, tanto de laboratorio, porque es muy importante una etapa de laboratorio, pero también una etapa de escalado industrial, porque no es lo mismo lo que nosotros podemos hacer en cuatro eh, matraces o lo que sea, que vamos, que también es su punto, porque al final eso es lo que tiene el punto de partida, pero sí que es verdad que tiene que ir, ser trasladado a una realidad, y eso lo podemos hacer tranquilamente porque tenemos una, las infraestructuras para hacerlo, ¿vale? La identificación es muy importante tener un seguimiento de qué es lo que tenemos, ¿vale? Porque luego si tenemos que hacer una ficha técnica de un producto o realmente queremos saber la seguridad de ese producto y la efectividad o que ese principio activo que estamos incorporando se mantiene, tiene que tener un seguimiento. Y Para eso tienes que tener unas herramienta y es lógico que una empresa pues no tenga toda esta infraestructura, pero para eso estamos los, los grupos y los centros de investigación. Somos capaces de, de identificar muchos compuestos de distintos tipos, de distintas naturalezas. Es verdad que somos eh, bastante expertos en temas de compuestos polares, compuestos fenólicos, porque, bueno, llevamos muchísimo trabajando en este área y porque está muy reconocida la, la efectividad que tiene. ¿Vale? Los lo podemos tratar desde pieles de semilla, de corteza. Nosotros tenemos una amplia experiencia en eso, pero también purificarlo, porque, claro, eh, pues a lo mejor no te interesa un, un extracto que sea súper rico, sino la efectividad de un compuesto en concreto, sobre todo para temas más de fármacos, que bueno, nosotros no trabajamos mucho con fármacos, pero sí que es verdad que tenemos alguna, alguna patente de un compuesto eh, concreto y para eso también tenemos mm, procesos de purificación desde más de laboratorios hasta industriales con, con sistemas de, de, de membranas, ¿vale? Y claro, una vez que ya tenemos esos ingredientes, que tenemos los compuestos, tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Pues porque pueden ser eh, afectados por la luz, por la temperatura, puede crear interferencias en la matriz. Todo el mundo ahora en su casa cree que puede hacer una, pues yo qué sé, una cosmética natural, porque a lo mejor es mucho más fácil, lo vemos como está por internet y por todos lados, pero realmente tú estás viendo si eso está penetrando, si eso tiene alguna interferencia, si eso a ti te está haciendo algún beneficio, pues… No creo que todo el mundo en su, en su casa tenga un laboratorio. Pero bueno, sí que es verdad que nosotros hasta controlamos, porque los compuestos al final, a lo largo del tracto digestivo, también se pueden, cuando son ingeridos, evidentemente, pueden ser degradados a, distinta, a distintos niveles. Nosotros podemos controlar esa liberación en donde la diana, donde sea es necesario. Y, por supuesto, evaluar sus capacidades, porque, claro, eh, puede... Dependiendo de para lo que lo vayamos a hacer, si es un alimento, si es un suplemento que mejore eh, cualquier parámetro, o si es un cosmético que queremos mejorar la, la hidratación o reducir manchas o lo que sea, nosotros tenemos las herramientas suficientes como para evaluar objetivamente esa viactividad. Pero hay que hacerlo. Pues desde ensayos in vitro, que sean los más fáciles del mundo y que sirvan para un screening previo, pues para toda esta metodología, porque al final nosotros ponemos a punto extracción y hacemos que sea lo, el óptimo, la, la condición óptima a la que vayamos a incorporar, no vamos a hacer cualquiera porque sí. Entonces todo esto sí que lo podemos hacer desde ensayos mucho más preliminares hasta ensayos en modelos animales y, y en ensayos en, de intervención en adultos. De hecho, tenemos ahora una serie de proyectos en los que estamos haciendo eso, ensayos clínicos en humanos, para ver realmente lo que se está metabolizando o lo que no. Y, por supuesto, la, ya tenemos el ingrediente. Eh, hemos sacado el ingrediente de nuestro subproducto y vamos a darle una segunda vida. ¿Cómo se la damos? Pues, ya os he dicho, con nutracéuticos simplemente lo estabilizaríamos para meterlo en una cápsula con unas dosis que sean efectivas, pero también podemos formularlo en distintos, en distintos alimentos o, yo os digo, cosméticas. Eh, Raquel os contará este tema, yo he puesto como ejemplo el tema de los guacamoles funcionales que lo hicimos con un proyecto con la caña. Os lo contará ella más adelante. Y, y, bueno, pues al final también hacemos este tipo de formulaciones para que la matriz se quede estable, pero también formulaciones cosméticas en las que incluimos ese principio activo que estamos obteniendo de los subproductos agroalimentarios para hacer desarrollos cosméticos con distintas aplicaciones, ¿vale? Entonces, no solo la formulación, que tiene que mantenerse estable, el principio activo también sino que tiene que gustarle a la gente. Entonces tenemos que hacer un análisis sensorial. Nosotros hacemos análisis de, capa, de, de, de cata, evaluamos distintos atributos dependiendo de la matriz que sea y con la funcionalidad que queramos darle. Sí que es verdad que lo pasamos mucho mejor cuando está rica lo que comemos, que no siempre es así. Pero bueno, que es verdad que, que, que CIDAS, por ejemplo, tiene un panel de cata experto no solo en guacamole como un ejemplo, también en aceite de oliva, en, en tomates, en tiene muchísima experiencia en este, en este tipo de, de análisis. Y claro, aparte de que aseguremos el análisis, la estabilidad es importantísima y depende del tipo de compuesto. Pues ya os digo, unos guacamoles frescos a lo mejor eh, esta estabilidad tiene que mantenerse cinco días en la nevera o lo que sea, pero un cosmético puede llegar hasta dos años. ¿Cómo lo hacemos? Pues también tenemos nuestra, nuestras metodologías de, de estabilidad acelerada a largo plazo. Para asegurar que luego el producto que vamos a sacar o que vamos a ayudar a la empresa que sea a sacarlo tenga una estabilidad a lo largo del tiempo y evidentemente no, no traiga consecuencias a los consumidores. Pero lo que he dicho no es lo mismo el ingrediente que lo tenemos ahí, sino que cuando lo incorporamos pues en una matriz alimentaria, en una matriz cosmética, donde sea, tenemos que asegurar esa efectividad, porque claro, puede incorporarse y puede tener reacción reacciones con la misma matriz y que esa efectividad se vaya perdiendo simplemente, pues si es ingiriéndolo, si es un alimento, pues bueno, pues por todos los procesos que hay de digestión, que ese producto, vamos, ese ingrediente bioactivo que ya está en una mezcla mucho más grande, pues tenemos que ver qué concentración, cómo podemos diseñarlo para que llegue y todo eso tenemos que, que estudiar la eficacia no solo de ese principio activo que ya sabemos que funciona, sino en la matriz en la que esté. Para eso también hacemos estudios de intervención nutricional, podemos utilizar eh, tanto ensayos in silico o in vitro cuando veamos si esos metabolitos que ya están en las dianas, en qué, en qué diana más específica podemos hacerlo. ¿vale? Y bueno, en el caso de cosméticos, pues hay que ver penetración en piel, todo esto es un aporte que al final nosotros en la investigación podemos dar para que cuando saquemos nuestro producto o el producto que vaya a sacar cualquier empresa tenga un dossier realmente de efectividad y de condiciones de que no sea algo que tú has hecho. Pues, por hacer, porque si lo pensamos estamos utilizando sus productos que se han creado, eh, pues, porque al final eh, la producción de, de alimentos de quinta gama tiene… ...esta pérdida tanto de productos que no se pueden utilizar como de piel, de semilla o de lo que sea. Entonces, si estamos partiendo de esa base sí que tiene que tener un, un dosier bastante potente detrás... ...para que pues, realmente ese producto tenga un valor añadido. En el tema de cosmética hasta nosotros disponemos de sondas que, que vemos objetivamente cómo varían los distintos parámetros... ...ya sea, por ejemplo, eh, pues, si queremos ver cómo disminuye las manchas rojas, eritemas o lo que sea... Con la aplicación del producto que estamos añadiendo, si queremos ver la hidratación, la pérdida de grasa, lo que sea, tenemos unas sondas que realmente que son de, de dermocosmética, vaya, que, que también la tienen, por ejemplo, en la farmacia cuando hacen eh, dermovigilancia, son exactamente las mismas y podemos hacerlo para que el producto realmente tenga un dossier de efectividad eh, basada en la evidencia, ¿vale? No en, en algo que, bueno, pues que alguien ha escuchado por ahí y lo pone en una etiqueta, ¿vale? Y bueno, para terminar, os quería contar que, que nosotros en el grupo de, de investigación de la Universidad de Granada sí que estamos trabajando en un proyecto de este tipo, vale en eh, la revalorización de sus productos de la industria agroalimentaria, pero de tropicales, con, en colaboración con el tejido productivo, en este caso con la caña y caña nature. Eh, ellos desarrollan productos de quinta gama, tanto con guacamoles, eh, con productos a base de aguacate, de, hacen salmorejo hacen… Eh, Gaspacho, también van a empezar una línea nueva de, de mango. Y claro, todo eso pues al final supone muchísima cantidad de residuos. Y como he dicho, esto es un impacto económico, porque tienen que tratarlo diariamente, pero también un impacto ambiental. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es obtener esos compuestos activos, probarlo en distintas vianas, tanto de neuroprotección como relacionadas con con problemas cardiovasculares para desarrollar dos líneas una de nutracéuticos y otra de de cosmecéuticos que sean eficaces que puedan ser explotables por, la, por las empresas y, y ya está supongo que luego cuando ya terminen mis compañeros pues si tenéis alguna duda del proceso o algo que os interese pues quedo a vuestra disposición, muchas gracias Muchas gracias Marilu, se ha adaptado al tiempo con exactitud <risa> Puedes dejar de compartir y, y damos paso a la segunda ponente, que es Raquel del Pino. Eh, Raquel es licenciada en biotecnología y doctora internacional en avance en ciencia y biotecnología alimentarias. Actualmente trabaja como investigadora y gestora de proyectos en CIDAD, en el Centro Tecnológico de Investigación del Desarrollo Funcional, ubicado, como he dicho al principio, en el PTS. Eh, sus líneas de investigación y desarrollo durante los últimos 10 años se centran en la revalorización de sus del sector agroalimentario y en el estudio de compuestos bioactivos en alimentos y extractos de origen vegetal, evaluando su digestibilidad, biodisponibilidad, efectividad y potencial saludable con vista a obtener alimentos funcionales nutracéuticos y cosmecéuticos. La ponencia de Raquel de hoy eh, se titula Obtención de productos funcionales a partir de destríos y sus productos de aguacate. Eh, Raquel, muchas gracias y puede empezar a compartir cuando quieras. Vale. Hola, buenos días a todos. Eh, no sé si ya estáis viendo la pantalla compartida. Sí, la vemos perfectamente. Vale, y... a no, que vale. pues nada, muchas gracias y, eh, también por la invitación a formar parte de este meetup sobre revalorización de sus productos agroalimentarios. En concreto yo voy a hablaros sobre eh, los productos que proceden de la industria del aguacate y cómo diferentes posibilidades para obtener a partir de ellos productos funcionales. El aguacate actualmente es una de las frutas más consumidas en todo el mundo. Esto pues, ha sido en parte gracias a su adecuado perfil nutricional y también a la versatilidad para elaborar diferentes platos, lo que le ha convertido en un ingrediente de moda. Un ejemplo claro de este boom de, del mercado del aguacate es el incremento de su consumo tanto en Europa como en España en los últimos años, que se ha visto multiplicado hasta por cuatro. Eh, ello conlleva pues, una fuerte, un gran aumento también de las importaciones, principalmente desde los eh, principales eh, países productores, como son México o Perú, y también un gran aumento del consumo del aguacate español, eh, ya que dentro del el aguacate que se produce en España, el mercado de las exportaciones es, supone un importante porcentaje del volumen comercializado. En concreto España es uno de los principales eh, productores mundiales, muy por debajo de estos grandes eh, países subtropicales, pero suponemos aproximadamente un 2% de la producción mundial, que no es poco, y ya eh, si, puedes, bueno, si nos fijamos a nivel europeo, representamos más del 90% de la producción de, de aguacate. Y esta producción está centrada principalmente en, en las provincias de Málaga y Granada. Una vez que se cosechan los aguacates, las empresas comercializadoras eh, lo que hacen es clasificarlos según su calidad. Entonces, eh, tenemos aguacate de primera, de segunda, o ya eh, los que están, tienen más desperfectos serían aguacate de destrío. Los que se destinan a la venta al público eh, serían, eh, bueno, a la comercialización ya Canal RECA, es el aguacate de primera principalmente, y luego a medida que van acumulando desperfectos, pues ya van perdiendo mucho valor, y en algunos casos, como es el aguacate de, de destrío, pues se puede hasta llegar a gestionar como un residuo. En el caso del aguacate de segunda, uno de los mejores aprovechamientos es su empleo para la obtención de guacamoles, pero claro, en este caso únicamente se aprovecha la pulpa y se genera también una gran cantidad de subproductos, que serían las pieles y los huesos de esos aguacates, que aproximadamente son un 30 o 40% de los aguacates procesados y que junto con el destrío pues, constituyen los principales subproductos de la industria del aguacate. Todo este gran volumen de subproductos generados eh, son un grave problema para las empresas, tanto de gestión de residuos como económico como medioambiental. Sin embargo, desde un enfoque adecuado de economía circular, se puede transformar esos, ese problema en realmente una oportunidad, ya que podemos conseguir, pues a partir de estos subproductos, obtener eh, productos de alto valor añadido que nos permitan reducir residuos, dar huella de carbono y también pues, conseguir adaptarnos mejor a la normativa medioambiental o eh, una mejor eh, valoración por la sociedad. Y para ello, pues eh, es importante el papel que juega la I+, más, de más sí para conseguir obtener esos productos de alto valor añadido, eh, esas, transformar esos subproductos en fuentes ¿no? de, de compuestos bioactivos y aprovecharlos así. Y bueno, pues como había dicho Mariluz, esa I+, T+, sí, eh, es importante en la que se realizan las empresas, pero también... Eh, estamos ahí para ayudar eh, todas las instituciones y centros, tanto públicos como privados, generadores y, y que transferimos el conocimiento dentro del sector agroalimentario. Eh, uno de estos eh, centros sería nuestro centro tecnológico, CIDA, que nos encontramos ubicados en el PTS de Granada y que nos dedicamos a la I+.D. en ingredientes bioactivos y alimentos funcionales. Lo que, bueno, estamos especializados en llevar a cabo el desarrollo y la puesta a punto de diferentes metodologías tanto de extracción, purificación, microencapsulación y también evaluación de la, eh, de la efectividad y una caracterización analítica de los compuestos bioactivos procedentes de diferentes matrices, tanto vegetales, alimentarias o muestras biológicas. En nuestras instalaciones contamos con una zona de laboratorios que están divididos en las eh, diferentes áreas de, de actividad del centro y también contamos con una planta piloto en la que ya se lleva a cabo el escalado de los procesos que se han optimizado previamente y la producción de lotes piloto. No voy a entrar más en, en describir el centro, en presentarse el centro, pero sí que os dejo la, la web en la que podéis ver pues, los diferentes servicios que ofertamos o, o los proyectos en los que hemos participado. Y a continuación voy a hablaros de dos de estos proyectos que están relacionados con la obtención de productos funcionales a partir de los subproductos de, del aguacate. El primero de ellos, el, el proyecto Avocentum, que lo ha introducido también Mariluz, ya que es un, un proyecto financiado por CDP y CTA, que fue solicitado y coordinado por el Grupo La Caña y en el que colaboramos tanto la Universidad de Granada como, como ciudad. El proyecto tiene como objetivo, o tuvo como objetivo principal el diseño y desarrollo de guacamoles funcionales con propiedades saludables, mediante la incorporación de ingredientes funcionales o la disminución del de contenido en grasas. Y como una preferencia o requisito dentro del, del proyecto era que los ingredientes que iban a aportar ese carácter funcional procedieran de la revalorización de sus productos generados durante la producción y el procesado de aguacate o de otros vegetales eh, que se cultivan en la costa tropical. Aquí en este diagrama podéis ver el plan de trabajo que se sigue a lo largo del proyecto y que bueno, voy a des ir describiendo en las siguientes diapositivas. En primer lugar, se realizó una selección de los ingredientes base que van a formar parte de del guacamole tradicional, ingredientes eh, de alta calidad y por ello se, se consideraban guacamoles premium. Y además también se seleccionaron cuáles podían ser esos otros ingredientes que iban a aportar el, el carácter funcional, bien por ser ingredientes ricos en antioxidantes, en fibra o bajos en grasa. Y a la hora de realizar esta selección se tuvo muy en cuenta también cómo podían modificar eh, el, el guacamole al ser incorporados en el alimento. Es decir, cómo variarían las características, las propiedades eh, tecnológicas del guacamole por su in, in, incorporación. Una vez seleccionados, lo que se realizó fue ya las formulaciones a escala laboratoria de laboratorio, los diferentes guacamoles y se procedió a su evaluación, tanto nutricional como de características físico-químicas, eh, también las cartas sensoriales, muy importantes, y, y evaluación de la vida útil. Y así, pues, se procedió, eh, una vez realizados todos los, los estudios, se seleccionaron aquellos prototipos que presentaban las mejores características. Y estos prototipos eh, eh, se pasó a su escalado a, a producirlos de manera semi-industrial en la planta de caña nature que sería la filial del Grupo La Caña que se dedica a la elaboración de, de productos optocutícolas de cuarta y quinta gama. Y ya con los guacamoles eh, obtenidos a escala semi-industrial se procede de nuevo a realizar su evaluación y, y a estudiar eh, su, su eficacia y luego la empresa también realizó la validación de los formatos y, y un estudio técnico económico para, para decidir cuáles eran los que podrían tener realmente éxito en el mercado. Y gracias a este estudio, actualmente pues, eh, hay dos guacamoles funcionales en el mercado. Uno de ellos es el guacamole con alto contenido en vitamina A, en el cual se incorporó como ingrediente adicional a la receta base de pimiento y ello contribuye a, a que tenga un nivel incrementado de, de vitamina A y que pueda decirse eh, pues tanto esta, esta declaración nutricional como declaraciones saludables, eh, debido a, a que supera los contenidos mínimos de, que se requieren para esta vitamina, para poder decir, por ejemplo, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Lo cual actualmente con el COVID pues, pues tenemos que estar eh, con el sistema inmunitario bien preparado. Y bueno, también otro de los eh, guacamoles que se encuentran en el mercado, guacamoles funcionales sería el guacamole light. En este caso lo que se hizo fue una sustitución parcial de parte de los ingredientes que aportan la grasa en el, en el guacamole por manzana y de esta forma se consiguió reducir significativamente eh, ese contenido en grasa respecto al tradicional en más de un 30% y por ello puede decirse que es un, un guacamole bajo en calorías o light. Otro de los guacamoles que se desarrollaron en el proyecto eh, como prototipo en este caso, porque todavía no se encuentra a la venta, fue el guacamole rico en fibra, que en este caso tras varias formulaciones acabó seleccionando como ingredientes añadir a la receta eh, los prebióticos autorizados, eh, los fructólogos acáridos y la inulina. Y de esta forma se consiguió incrementar el, la cantidad de fibra del guacamole tradicional, que ya de por sí es fuente de fibra, a eh, ser un guacamole en el que pudiera, se puede indicar que es rico en fibra, porque supera los 6 gramos de fibra por cada 100 gramos. Y con este guacamole además se realizó, eh, de, la Universidad de Granada realizó una serie de estudios, eh, en, en concreto un estudio de intervención nutricional con varios voluntarios, en el que durante siete días estuvieron tomando 100 gramos de guacamole al día y realizaron una serie rellenaron varios cuestionarios tanto al principio, a mitad y a final del estudio y los resultados pues, permitieron concluir que efectivamente es que, eh, el tomar el guacamole contribuía a mejorar el tránsito intestinal. Por lo tanto, bueno, pues este proyecto sin duda fue un éxito y se cumplieron los objetivos ya que se consiguieron formular esos eh, guacamoles funcionales con, con propiedades saludables y que además pues claramente tienen un interés industrial ya que eh, se encuentran, son prototipos que han salido al mercado. El segundo de los proyectos del que, de los que voy a hablaros es el, el grupo operativo Aguacavalio. Este grupo operativo ha sido financiado por, por el Mapama y por eh, los fondos FEDER dentro de la convocatoria de grupos operativos nacionales, y bueno, está formado por, por, por un consorcio de, de ocho empresas, 6 de ellas solicitantes y dos colaboradoras. El objetivo principal de este grupo operativo y del proyecto era crear un sistema de economía circular mediante el aprovechamiento de los subproductos de la industria del aguacate, dando lugar a productos de alto valor añadido, tanto para la alimentación animal como para la industria nutracéutica y cosmética y bueno, pues eh, en, por ello el, el proyecto estaba dividido en dos objetivos específicos, el primero, el formular productos para alimentación animal, y el segundo, que eh, formular o desarrollar estos productos cosméticos o El plan de trabajo que se siguió eh, a lo largo del proyecto para ambos objetivos fue, fue similar. Eh, las materias primas de las que se partió fueron los principales subproductos en la industria del aguacate, tanto el destrío como las pieles y los huesos. Y las etapas para trata de, de aprovecharlos o de revalorizarlos fueron, en primer lugar, optimizar los tratamientos requeridos para conseguir una estabilización de estos subproductos que, debido a que son, tienen una alta humedad, pues son se deterioran muy rápidamente si no son secados y, y, bueno, luego todas las etapas que son necesarias para, para obtener un, un polvo que, o una harina que pueda ser empleada para el resto de, de aplicaciones. Además, eh, es necesario, bueno, la siguiente etapa, ¿no? conocer el contenido nutricional y compuestos reactivos de esas, de esas materias primas una vez sufridos esos tratamientos, evaluar su potencial funcional y bioactividad y seleccionar las materias primas de mayor interés, con las cuales formular luego los productos finales y ya en esos productos comprobar su efectividad y, y funcionalidad. Os voy a comentar en primer lugar el, el primero, los resultados obtenidos en el primero de los objetivos: el de formular productos para alimentación animal. Durante la primera anualidad, lo que se realizó fue un acondicionamiento y caracterización de las materias primas de partida. Se partieron tanto de pieles como de, bueno, pieles y huesos, la mezcla también de ambos, y, y en cuanto al destrío, se, eh, se planteó el probar con el destrío con grasa y el destrío desgrasado. Y en estas materias primas se realizaron las siguientes eh, las siguientes evaluaciones. Bueno, en primer lugar se realizó su secado tanto al aire o a 75 grados en estufa, una molienda y también ya se pasó a evaluar eh, su composición nutricional, la digestibilidad in vitro y el perfil fenólico y el potencial bioactivo, tanto antioxidante como antimicrobiano. Os voy a comentar únicamente los resultados en cuanto a la composición nutricional y la digestibilidad in vitro, ya que son los que principalmente en el caso de la alimentación animal son los principales determinantes de, de la selección de las materias primas. Como podéis ver en esta tabla, pues, en la que están eh, presentados lo, la diferente composición de, los, de todos los subproductos, eh, algunas de las observaciones principales es que realmente no se observa una gran diferencia en función de qué técnica de secado se empleó, si fuera al aire o a una estufa. Y luego, como características también generales de esos subproductos, destaca que son materias primas con un alto contenido en fibra. Sin embargo, el, el porcentaje de proteína pues es relativamente bajo en, en comparación con los requisitos para una dieta completa. También, eh, casi todas las materias primas presentaron un alto contenido en grasa, excepto el hueso, y este, sin embargo, destacó por su alto contenido en, en almidón. Es una fuente muy buena de, esta, de, de almidón. En el caso, al, al comparar un poco esa composición nutricional con lo que sería lo, eh, una dieta base para mm, animales monogástricos, se observo como principalmente el hueso y seguido del estrio desgrasado eran las materias primas que podrían tener mayor interés. Y en este caso pues habría que tener un poco el porcentaje de inclusión que puede añadirse en esa dieta, estaría limitado por el, contenido, por el alto contenido en fibra y en el caso del estrio desgrasado también por la grasa. En cuanto a eh, para una dieta para rumiantes, tanto el hueso como el estrio desgrasado también fueron las materias primas de mayor interés. Y también para evaluar mejor ese, ese potencial, para incluirlos en una dieta de rumiantes, lo que se realizó fueron unos estudios de digestibilidad in vitro en los que se simula la, fermenta, la fermentación ruminar y, y se basa en, en sustituir el pienso de, de una dieta por estos ingredientes y ver un poco pues, eh, cómo afecta a los parámetros fermentativos, tanto a la producción de gas como a otra serie de, de parámetros que se analizan y eh, los resultados mostraron como también, de nuevo, el hueso y seguido del estiércol desgrasado eran las materias primas más fermentables y que conseguían una mayor eficiencia energética. Por lo tanto, estas eran las, las mejores materias primas para continuar con los estudios y fueron las seleccionadas, tanto el hueso como el estiércol desgrasado. En el caso del hueso, eh, en, en, en los estudios previos se habían tenido eh, secando el hueso en estufa pero ya pasará a tener que obtenerlos a gran escala se plantearon otras alternativas, como el, el secado en tromel. Y bueno, pues en esta segunda, ya en la segunda anualidad, se realizaron pues esa parte de obtener los productos a gran escala y de nuevo caracterizar las materias primas, obtener con ellos eh, los pellets para poder dárselos a, a los animales, en concreto a, a rumiantes, y, y bueno, realizar estudios en vivo con los que comprobar la, realmente si era una buena, un buen pienso para, para estos animales. Aquí podéis ver en estas imágenes cómo se obtuvieron estas materias primas a gran escala, tanto en estufa como, como en Tromen y las diferencias un poco en, el, en los rendimientos obtenidos. Desde luego el, la obtención en Tromen pues, fue mucho más eficiente ya que se pudo obtener toda la materia prima necesaria en un día, mientras que con la estufa teníamos estufas pequeñas y fueron necesarios muchos días de secado. En el caso del estío desgrasado, en, Claro, el destrío, no en este estudio, no sé, en este proyecto, no se consideró el también evaluar como posible producto funcional el aceite de aguacate, pero sin duda pues es un, es una, tiene mucho interés, ya que es un aceite muy, de un alto valor en el mercado. Y bueno, para obtener, como la principal materia prima es de mayor interés, se vio que era el destrío desasado, pues se procedió a ese desasado gracias a la, a la colaboración de Marmosa y eh, ya una vez que se obtuvo el destío desglasado, se procedía a su secado. Sin embargo, eh, se tuvo lugar en, en días en los que, um, debido a las condiciones climatológicas, no, se, no fue muy rápido ese secado al aire, y eh, eso llevó a cabo eh, a que se produjera una contaminación microbiológica y no pudiéramos utilizar finalmente esta, esta materia prima como, como, como, para continuar el estudio. Sin embargo, sí que es una matriz que puede tener mucho interés y que en futuros estudios estamos considerando para ver cómo poder secarla eh, de una manera que sea efectiva y obtenerla como un, una posible materia prima para para alimentación animal y bueno en el resto de matrices eh, que sí que se consiguen las materias primas que se consiguieron obtener a escala a gran escala tanto el hueso secado en estufa como el hueso secado en tromel, se realizaron las siguientes evaluaciones eh, destaco en este caso también lo, los resultados de la digestibilidad in vitro sobre estas harinas, eh, ya que se observó pues, que al, al realizar una sustitución parcial del pienso por diferentes porcentajes de, de estas harinas, realmente eh, todos los parámetros fermentativos no se obtuvieron diferencias, con un porcentaje de, de sustitución de hasta un 50%, lo cual fueron muy buenos resultados ya que eh, significa pues, que realmente el, el incorporar el el hueso de aguacate hasta ese nivel en el pienso no alteraría eh, lo que son las poblaciones microbiológicas del rumen y por lo tanto pues, eh, no van a afectar a, estas, a esta importante función de, de estos animales también eh, se realizaron evaluaciones eh, comparando por ejemplo las harinas con otras materias primas de, que se emplean habitualmente en piensos como el trigo o el maíz y eh, respecto por ejemplo a su potencial antioxidante pues eh, queda claro en las gráficas como el hueso presentaba un potencial muy superior a esas otras materias primas y, en concreto, el hueso de, que había sido secado en trommel fue el que presentó mayor capacidad antioxidante. Una vez eh, obtenidas y evaluadas esas materias primas, eh, al final se decidió mm, continuar con ambas, tanto la obtenida en estufa como en trommel, para la obtención de los peles a escala industrial. Y también eh, con el hueso secado en tromel, también se elaboró un pellet que está basado en una dieta, un pellet base de rumiantes al que se le adicionó un 20% del hueso de, de aguacate. Y bueno, podéis ver en estas gráficas también, como se realizó la evaluación de estas materias de, de estos pellets, eh, como el pellet con el hueso secado en tromel eh, seguía siendo el que presentaba mayor capacidad antioxidante y también como en comparación a... Comparando el pellet de la, del pienso de rumiantes con el pellet que incorporaba el hueso de aguacate, pues sí que se conseguía incrementar significativamente su potencial antioxidante. Además, se evaluó el potencial antimicrobiano de estos pellets, que eh, mediante un ensayo lo que se basa es en ver si hay una inhibición de, la, de crecimiento del microorganismo, pues, en función de cómo queden los halos de inhibición en, en estas placas. Y bueno, se realizaron eh, frente a varias bacterias, eran positivas, que están indicadas, bueno, estafilococcus aureus, eh, también importante, por ejemplo, listeria monocitogenes o bacillus terios, y eh, lo que vimos eh, fue que efectivamente tanto el pellet como la harina, entro, eh, la harina antes de pelletizar presentaban potencial inhibitorio de estas bacterias tan positivas. Y bueno, sí que había una ligera pérdida por el proceso de, de pelletizado en esta potencialidad. Y ya finalmente con los, eh, con los pellets lo que se procedió fue a realizar las evaluaciones en vivo ya en, en cabras y en ovejas. En concreto, eh, eh, se realizaron dos estudios con cada uno de estos grupos animales y en ambos estudios se pues, eh, tenían dos grupos. El control, que tomaba una dieta base para rumiantes y el, el ya el, con el tratamiento, que era la dieta base, más el 20% del hueso y hueso en las tres primeras semanas de la, del estudio, lo que se, se adaptó a los animales a la dieta y se observó como, eh, tras esas semanas, sí que estaban totalmente adaptados y podían llegar a ingestas superiores a los 500 gramos al día. Y después, eh, tras las ocho semanas del estudio, también es destacable que en el caso de, de las ovejas, se observó como con el, con el pienso que contenía el hueso se consiguió una ganancia significativa eh, de, del peso. En más de un 16% respecto al control. Y también eh, se realizaron otras evaluaciones, en concreto en la semana, en la semana cuarta de estudio se pusieron las, las, bueno, las cabras y las ovejas en jaulas metabólicas para poder eh, realizar el estudio de, de fermentación ruminal en vivo. Y en este caso se subió de nuevo, como se había visto previamente en las evaluaciones in invito, que el hecho de incorporar ese 20% de aguacate en el pienso no afectaba significativamente ni a la composición microbiana de, del rumen de los animales. Y también se realizaron analíticas en plasma, tanto a mitad del estudio como al finalizar, las ocho semanas, para así poder evaluar eh, cambios en el estado inmunológico, toxicológico, energético o, o en el estado redox. Y los resultados mostraron que el, la incorporación del hueso de aguacate en el pienso no, no tenía un efecto nocivo sobre la salud o el bienestar de los animales. Eh, y de hecho, tras finalizar el estudio, algunos de los parámetros resultaban tener eh, valores que, más, más positivos, ¿no? más saludables. Y también en cuanto al estado, de, el estado redox, se observó también cómo la, había un posible aumento en la capacidad antioxidante del, del plasma tras el consumo de este, de este pienso. Por lo tanto, los resultados en, esta, en este objetivo de formular eh, productos para alimentación animal son, fueron muy prometedores y se observó cómo efectivamente pues, ese pienso con un 20% de hueso de aguacate, que es una cantidad muy significativa, muy importante, pues era adecuado para para rumen. Ya pasando al objetivo 2 del estudio, en este caso la formulación de nidoaceóticos y hipocinaceóticos, pues bueno, estas serían las etapas también que se siguieron, optimizar el proceso de, de secado, que en este caso es primordial, también luego se utilizó la extracción, se pasó a la extracción a escala preindustrial y ya se desarrollaron los productos nutracióticos y cosmefióticos. En el caso de, de la optimización del proceso de secado, se realizó en este caso un, un diseño experimental para utilizar tanto la temperatura como la carga de la estufa en base a, a priorizar que mantuvieran pues esa biactividad y esa concentración de compuestos viactivos, las materias primas. Y tras los resultados del estudio eh, se concluyó que las principales, las mejores materias primas para esta finalidad eran o la piel o el hueso de aguacate por separado, no en su mezcla. Y, que, y las condiciones secaron también a 85 grados y con una carga de estufa de, de 80 kilos. Entonces estas materias primas se obtuvieron ya a, un, a una escala superior hasta conseguir unos 90 kilogramos para poder hacer después eh, esa etapa de extracción también a una escala ya semi-industrial. Eh, previamente a ese escalado de la extracción se optimizaron los parámetros a nivel de laboratorio, eh, pues el tema de eh, a qué temperatura, disolvente, el número de ciclos de la, de la extracción. Y, eh, y ya pues pasamos a, al escalado preindustrial del proceso de, de extracción, que lo llevaron a cabo en Nata y se consiguieron pues rendimientos bueno, adecuados de tanto de, del extracto de piel como de aguacate, un poco superiores en el caso de, de la piel. Con estos extractos pues, procedimos a analizar su evaluación, a, a caracterizar exactamente cuál era su composición en compuestos bioactivos y se le hizo tanto una, una caracterización como una cuantificación. En, ambas matrices, en ambos extractos. También se evaluó su potencial bioactivo y su bueno, potencial antioxidante por diferentes eh, técnicas y se observó de nuevo también como la piel parecía tener una ligera mayor contenido en compuestos fenólicos totales y también en capacidad antioxidante total. Se evaluó también el potencial antimicrobiano, siendo también la piel de nuevo eh, capaz de inhibir eh, ese crecimiento de los microorganismos con, ligeramente superior al del hueso y también se evaluó ya que con vistas a aplicarlo en, en cosméticos el potencial que tenían de inhibir algunas de las enzimas que, estaban involucradas, que están involucradas en la remodelación de la piel como colagenasas o la hialuroidasa y se observó que efectivamente tenían, tenían esa capacidad los extractos y algo superior en, también de la piel que, que el hueso ya una vez comprobada la, la la efectividad de los, de los extractos se pasó a la formulación tanto de nutracéuticos tratando de obtener cápsulas que contuvieran el, el extracto de una forma en, en una cantidad significativa eh, y luego bueno pues eh, con esos eh, con esas cápsulas que podéis ver aquí en estos botes pilladeros pues eh, se llevó a cabo su análisis eh, para poder dar una ficha técnica y asegurar pues, la, el control de calidad también del producto de que no tenga ni pesticidas, metales pesados, o ningún tipo de residuo, o, la, o cargas microbiológicas eh, pues siempre por debajo de, de, lo que, de, de lo especificado. Y en el caso de los cosméticos, eh, como ha comentado también antes Mariluz, se lleva a cabo una, el desarrollo de este es la formulación óptima de los cosméticos eh, por una optimización de la emulsión simple de aceite y agua junto con la incorporación de los extractos, tanto de piel o de hueso de aguacate, que se llevó a, incluir, a incorporar en un 1%. Y sobre estos cosméticos se realizó un estudio de su estabilidad para comprobar pues, que realmente sí que eh, eran estables a lo largo del tiempo y se evaluaron tanto parámetros eh, a nivel visual como la estabilidad de, los, de esa composición de compuestos fenólicos o, o posibles cambios en el pH. Por lo tanto, también en este proyecto pues, se cumplieron los objetivos, ya que se consiguió crear ese sistema de economía circular en el que se puedan aprovechar los subproductos del aguacate para alimentación animal o para nutraciótica y cosmética. Y bueno, como posibles futuros estudios en relación a, a este aprovechamiento de los eh, subproductos del aguacate, destacar pues, que se puede seguir en la vía de la alimentación animal, pues eh, realizar estudios en vivo para comprobar pues en otros animales esa efectividad o cómo puedan eh, favorecer la prevención de enfermedades o mejorar la calidad de la carne. Y también en el caso de los mutacéuticos y cosmecéuticos estamos en, en vías de poder desarrollar ya pues estudios eh, clínicos para comprobar su, su efectividad. Y bueno, pues aquí creo, quería agradecer a todos los miembros de, que forman parte del consorcio y, y también destacar la gran oportunidad que es para las empresas, este tipo de grupos operativos, ya que eh, implican una gran colaboración entre ellas y es una buena vía para hacer relaciones. Y también, por supuesto, a todas las empresas que no formaba, y, e instituciones que no formaban parte del consorcio, pero que colaboraron con él, en especial a la, a la Universidad de Granada y al, al grupo de Bioartic Y bueno, pues muchas gracias a todos también por la, por la atención. Cualquier duda, pues eh, lo contesto luego al final en el turno de preguntas. Gracias. Gracias Raquel, muy interesante. Vamos a dar paso a la tercera ponencia eh, a cargo de José María Pinilla. José María es Project Manager del grupo Natac, eh, una pyme innovadora especializada en la I+D, producción y comercialización de ingredientes saludables obtenidos a partir de plantas, con una estrategia que tiene, que tiene a la sostenibilidad como pilar fundamental. Durante los últimos 10 años, eh, José María ha coordinado diferentes proyectos a nivel nacional e internacional buscando nuevas soluciones sostenibles para los sectores nutracéuticos, farmacéuticos, alimentación y cosmética en el marco de la bioeconomía y la economía circular. Eh, la ponencia eh, que nos va a hacer hoy va a ser sobre la biorefinería del olivar, impulsando la sostenibilidad de la cadena de valor de la industria olivarera. José María, muchas gracias y cuando quiera. Muy bien, pues... Nada, muchas gracias eh, María y gracias al, al Parque Ciudad por invitarnos a participar hoy en este, en este primer eh, meetup. Seguro que con los cuatro será una foto muy buena de, bueno, pues del, del potencial que tiene el sector eh, agrícola y el sector de las biomasas agroalimentarias para la producción de nuevos ingredientes. Voy a compartir la pantalla. Vale, se ve. Sí, perfecto. Ya va a ser un poquito más largo. De acuerdo, muy bien. Pues eh, nada, bueno, eh, en primer lugar comentaré algunos aspectos de NATAC. Bueno, hemos visto por un lado la visión que nos ha dado Mariduz, que ha sido una visión muy buena a nivel general, de cómo es todo el proceso de desarrollo hasta la obtención de esos ingredientes funcionales a partir de diferentes eh, matrices vegetales. Y, eh, y luego el ejemplo práctico, eh, desde el punto de vista de, de ciudad que nos ha hecho Raquel, en particular de la obtención de ingredientes de, de aguacate. Eh, yo intentaré dar también una visión un poco más desde la industria, hemos tenido la visión más desde los centros de investigación, yo intentaré dar una visión un poco más desde la industria, de algunas claves y alguna, algunos aspectos eh, importantes de cara a ver la viabilidad de la implantación de esas biorefinerías, eh, y luego poner un ejemplo concreto, de un, bueno, del primer caso de éxito que tuvimos en NATAC, que fue la, la biorefinería del olivar. Sobre NATAC, un, un par de datos, bueno, somos, eh, como comentaba antes María, eh, un grupo de, de pymes que en su conjunto se dedican a la investigación, al desarrollo, a la producción industrial y a la venta de ingredientes naturales, principalmente extractos vegetales, para diferentes mercados, como es el mercado el farmacéutico, el de alimentación, el de nutrición animal y también el mercado cosmético. La misión de la compañía es hacer una transferencia de la ciencia al mercado, el leitmotiv de Science to Market. Básicamente la misión de la compañía es transferir el conocimiento científico a proyectos industrialmente viables y sostenibles que creen valor y que mejoren la vida de las personas. Geográficamente la empresa está en España, tenemos la oficina central y el laboratorio de más de Garantía de Calidad en Madrid, en Alcorcón. Y luego tenemos eh, una unidad de producción que estamos justo terminando de construir. Bueno, de hecho ya está construida, empezará a funcionar en el próximo mes. Está ubicada en herbas en el norte de Extremadura, es la foto que podéis ver aquí. Y luego tenemos una unidad de producción de ingredientes de olivo en Andalucía, en Córdoba. Y luego tenemos una oficina comercial en Estados Unidos eh, para, bueno, para abordar el mercado Americano, ya eh, que bueno vende el 80% de los productos en el mercado internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y, perdona, eh, José María, perdona que te interrumpas, es que se te oye un pelín regular, si puede acercarte un poco el micro para que sí. te veamos mejor. Me bueno. ¿Mejor ahora? Sí. Vale, perfecto. Creo que es que tengo el micro de la cámara, y entonces, eh, pues como os comentaba, tenemos eh, uno, como un 8% de exportaciones. Desde el inicio, eh, Natac ha, ha tenido en su ADN eh, la sostenibilidad dentro de la estrategia empresarial. Eh, como comentaba antes, Mariluz hay bueno, pues una, una, un gran potencial en, en biomasas o subproductos de la industria alimentaria, que tienen que ser aprovechados. Eh, bueno, hay, hay cálculos que estiman entre un 25 y un 80% las pérdidas eh, en, en, en productos derivados de agricultura y de transformación eh, que suponen para la industria un, un reto medioambiental y económico. Al final, en definitiva, estamos eh, desperdiciando recursos naturales que podrían ser empleados eh, bueno, para la producción de diferentes eh, bienes y servicios. Tanto energía como producto de valor añadido o ingredientes que vayan a diferentes industrias. Desde la TAC lo que hacemos es eh, que comenzamos analizando y entendiendo la cadena de valor de, de un determinado producto para analizar eh, si potencialmente podemos aprovechar alguno de los pasos o alguna de las corrientes que se generan en esa cadena de valor para obtener eh, una, bueno, una materia prima con potencial para esa producción de ingredientes. Y estamos bueno, comprometidos en, en el desarrollo de, de la bioeconomía y de estas estrategias de economía circular. final, el modelo contribuye a, bueno, pues a una transición hacia una economía eh, más limpia y más verde y un, un medio ambiente más, eh, más, más robusto. El modelo de negocio que hemos desarrollado en NATAC desde el principio eh, bueno, está basado en esa, en esa revalorización de biomasas agroalimentarias. Como podéis ver en el diagrama, eh, al final tratamos de hacer alianzas con productores, tanto del sector primario como del sector de transformación, eh, que procesan y, y producen alimentos o algún tipo de producto y que generan en su proceso algún tipo de subproducto que puede utilizarse, eh, como decía antes, para la obtención de compuestos. Estamos especializados en, en materias primas de origen mediterráneo, ya que estamos en España. Tenemos control desde, desde el campo, eh, ya que tenemos esa, ese contacto directamente con los productores. Este modelo nos permite tener acceso a un gran volumen de materia prima y podemos desarrollar productos con diferentes aplicaciones eh, y, por supuesto, con, con evidencia científica de su eficacia. Este modelo, además, supone una ventaja competitiva en el sector, ya que, por un lado, permite la integración vertical eh, nos permite tener acceso a diferentes materias primas y, por lo tanto, nos ofrece eh, una, un alto potencial para la, para la diversificación. Eh, teniendo acceso a una gran cantidad de materia prima, tenemos una alta capacidad de producción, lo cual es algo muy importante en algunos mercados, como el mercado de nutrición animal, donde los volúmenes que retira el mercado son volúmenes eh, muy grandes y, por supuesto, es un modelo eh, sostenible. Y, aparte, como comentaba, es un modelo económicamente más competitivo, ya que en muchos casos integramos el proceso en el lugar en el que se genera o se produce la biomasa, por lo tanto contribuimos a tener un ahorro en logística, tanto económico como medioambiental, ya que disminuye el impacto en huella de carbono procedente del traslado de las, de las materias primas. Eh, normalmente al integrarnos en un proceso que ya funciona, el, digamos que el, el, la valorización o, el, o la gestión corriente abajo de nuestro proceso, del producto que se genera, también normalmente se realiza in situ, y luego también hay un, bueno, hay un ahorro o, o se pueden compartir los gastos de la instalación industrial ya que nos integramos en una ubicación donde ya existe una actividad industrial. ¿Por qué olivo? Que es el caso que os venía a contar. Bueno, eh, en NATAC comenzamos con, con el olivo porque, bueno, es una industria clave en España. España es el, el país con mayor producción en, en aceite de oliva del mundo eh, y está por encima de los, los tres siguientes países juntos, que tienen un volumen menor que España. Por otra parte, en España es una biomasa que ya se encuentra localizada y disponible en un lugar, como veremos más adelante, cuando decimos un poquito más en profundidad el modelo. Y además, eh, bueno, es verdad que la biomasa y eh, la gestión de la biomasa del olivo representa hoy en día un problema medioambiental al que hay que poner solución. Desde un punto de vista eh, más, más de marketing o de en el mercado de, de la empresa, el olivo al final representa... Uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea, por lo tanto, eh, comercializar ingredientes derivados de olivo, sobre todo fuera de España, eh, bueno, pues te permite eh, bueno, llevar un poco la bandera de la, de la dieta mediterránea y toda la, la relación con los aspectos saludables que, que derivan de la dieta mediterránea. Y luego el olivo es una, eh, una fuente de compuestos bioactivos con un enorme potencial. Tiene muchísimos compuestos con una de eficacia ante diferentes... Eh, bueno, enfermedades o riesgos para la salud, por lo tanto supone una, una fuente de compuestos eh, muy, muy buena. Como comentaba antes, eh, en ATAC hemos trabajado, trabajamos en la creación de alianzas con operadores de biomasa y con, y con suministradores de biomasa. En este caso, eh, fruto de la alianza de Leicola El Tejar y ATAC, eh, surgió la empresa innovable que es una joint venture entre ambas compañías eh, y que ha supuesto la primera biorefinería del olivo en el mundo al menos para la obtención de compuestos bioactivos, como lo entendemos. Estamos localizados, como comentaba antes, en Andalucía, en, en Córdoba. Eso que veis ahí es una foto del polígono industrial de Veícola del Tejar. y Esa flechita que veis ahí es la, bio, la biorefinería de Innovolio, que está en el centro del de, parque industrial de Veícola. Olícola del Tejar es una cooperativa de segundo grado eh, que está formada por más de 250 cooperativas de primer grado que representan a más de 120.000 agricultores. Tiene más de 300 empleados y una facturación anual eh, muy alta. La actividad principal de Oleícola es gestionar el subproducto de la industria olivarera. Lo que hace Oleícola es procesar más de 2 millones de toneladas de subproducto anual, básicamente formado por alperujo y hoja de eh, olivo. Y lo que hacen es eh, producir aceite de orujo, que es un aceite comestible de bueno de menor calidad que el aceite de oliva virgen extra, pero que también se usa eh, como, como, como alimento, y luego producen bioenergía mediante la combustión de la biomasa. Tiene una central energética de las más, de las más eh, grandes de Andalucía. Y en última instancia resuelve un problema medioambiental, porque al final, por cada kilo de aceite de oliva que se produce, se generan entre 4 y 5 kilos eh, de biomasa, o sea, de, de subproducto de aceituna, que ha de ser... Eh, correctamente gestionada para que la industria pueda continuar produciendo año siguiente. Por lo tanto, el EICOLA al final se encarga de gestionar todo eso en su producto, garantizando que año a año se, se resetea, digamos, en la industria. El proceso eh, de, de producción de aceite de oliva está descrito en este diagrama. Bueno, básicamente, eh, como sabéis, las olivas se recogen, se hace la molienda, se añade un poquito de agua, se obtiene la pasta de aceituna que se centrifuga normalmente en España en dos fases, o sea, se separa el aceite de oliva de lo que no es aceite de oliva. El aceite de oliva, o sea, la grasa, eh, va por un camino que es el camino de la comercialización del aceite, y todo lo que no es aceite, o sea, los restos de hueso, eh, los restos de pulpa, los restos de fibra, los restos de piel de aceituna, van a oleícola el tejado y como decía antes, se dedica a la producción de aceite de brujo y de energía. Lo que hicimos en NATAC, este, es este es el esquema digamos, de producción de aceite de oliva eh, y en la producción de los productos que hacen en, en oleícola, que es la, la bioenergía y el aceite de lujo. Lo que hicimos eh, desde la creación de Innovolio fue integrarnos en este sistema de gestión y a partir de, bueno, pues de, de investigar y de ver diferentes procesos, diferentes vías para la utilización de ingredientes, hemos eh, generado una serie de productos, más de 20 productos a partir de olivo que van a diferentes mercados, desde el mercado de, eh, de salud, tanto humana como animal, mercado alimentario, el mercado nutracéutico, farmacéutico eh, y alguna cosa en, en cosmética. Al final, los hemos integrado con, con, con la el oleícola para a partir de toda esa biomasa que se genera y que se procesa en sus instalaciones, desarrollar la producción de diferentes, de diferentes ingredientes de alto valor añadido. Algunos de los productos que hemos obtenido a partir de olivos son, por ejemplo, en y polvil, son, son dos nutracéuticos eh, que están en el mercado, en los que hemos hecho el proceso completo que describía antes eh, Mariluz, desde la investigación de laboratorio hasta los ensayos clínicos. Se ha ido, pues, han hecho procesos de extracción, era puesta a punto de esos procesos de extracción, eh, de caracterización tanto química como funcional de esos ingredientes, eh, primero en laboratorio, in vitro hasta en, en ensayos de intervención en humanos, eh, logrando para ello un dossier científico que te una entrar en, en el mercado con, con más garantías. Otro producto que tenemos también eh, en desarrollo, ya en la última etapa del desarrollo, es el producto Aquolive, eh, que es un producto el que estamos muy contentos porque además nos dieron un proyecto europeo para, para su desarrollo, de la convocatoria de instrumento PYME, y es un ingrediente a base de olivo que está destinado a la acuicultura de salmones. Básicamente, eh, bueno, la acuicultura está en una absoluta expansión y además tiene una, un crecimiento muy potente de cara al futuro debido a la necesidad de alimento y de, y de la creciente población mundial. Y eh, bueno, Digamos que hace falta mejorar la producción para que la acuicultura sea sostenible en un futuro. Desde NATAC hemos desarrollado un ingrediente, hemos en un olivo, que está destinado a la producción de, de salmón y es un ingrediente que mejora la salud de los salmones que se crían en la acuicultura. Digamos que mejora el estatus de estrés oxidativo y de inflamación de los animales, y por lo tanto los animales están más saludables eh, y, en última instancia, crecen mejor. Por lo tanto, se mejora también la producción del salmón y se mejora la, eh, la productividad de las, de las explotaciones agrícolas. Hemos llegado a, a ver en los estudios que estamos realizando hasta un 15% de incremento en, bueno, digamos, en. en en la, en la eh, productividad de la explotación debido a diferentes, a diferentes parámetros, tanto una mejora en la producción de los animales, o sea, los animales crecen más rápido y mejor y también una mejora de la calidad de la carne de salmón, tiene un mejor perfil de ácidos grasos eh, y se disminuyen algunas, algunos problemas que tiene el salmón, como es la melanosis, que son unos, unas manchitas negras que desarrolla el animal en la carne y gracias a nuestro producto se ven disminuidas, por lo tanto mejora de valor en el mercado. Y al final, bueno, pues contribuimos, contribuimos de esta manera a mejorar la cadena de, de valor. Además, utilizamos un producto o un subproducto del sur de Europa para aplicarlo en, en la acuicultura que hacen en, en Noruega. Y ya para terminar, eh, bueno, algunas, algunas claves, un poco eh, fruto de la experiencia de poner eh, en, en marcha, digamos, biorefinerías desde el punto de vista industrial, algunas de las claves que pensamos que son importantes y que que pueden, que pueden asegurar o contribuir a la viabilidad industrial de estos proyectos. Bueno, en, en primer lugar, eh, una de las cosas claves que pensamos que son necesarias para, para poner en marcha estos, estos proyectos es la necesidad de, de alinear eh, en un mismo proyecto a actores muy diferentes, ya que en un proyecto como el que acabamos de ver, están involucrados desde el sector primario hasta el sector transformador, hasta una parte de investigación, hasta una empresa industrial capaz de producir estos ingredientes, hasta la parte de la puesta en el mercado. Eh, muchas veces estos actores son actores que están en lugares de industrias muy diferentes, por lo tanto es un reto conseguir que todos ellos trabajen en conjunto y de manera alineada. Otra de las claves que pensamos que son importantes a la hora de, de apostar por este modelo de biorefinería es la necesidad de obtener diferentes productos en cascada a partir de la misma biomasa. A buscando el residuo cero, o sea, buscando el aprovechamiento integral de la biomasa y la combinación de productos de alto valor añadido con otros productos de menor valor añadido, pero que complementan a la sostenibilidad económica de eh, toda la cadena de valor. Pensamos que es muy importante involucrar también actores que estén en el mercado. Muchas veces eh, podemos superar el reto tecnológico y es conseguir eh, producir un determinado ingrediente, una determinada solución, por ejemplo, un invento que seamos capaces de hacer un nuevo material para producir coches eh, a partir de una, de una biomasa. Eh, bueno, pues es, es muy lógico que involucremos a la industria, en este caso del automóvil, que son los que tienen experiencia en la comercialización de esas soluciones eh, para poder acceder al mercado. O sea, hay que combinar, digamos, el, el reto tecnológico con el reto y la barrera de acceso al mercado para que el proyecto al final llegue, llegue a buen puerto. Eh, otra de las claves es aprovechar los servicios que ya existen. En muchos casos, eh, cuando hacemos estas biorefinerías, que son unidades de producción acopladas a las que ya existen, eh, bueno, pues la, la inversión inicial es, es menor, ya que podemos aprovechar o compartir muchos de los servicios necesarios. Y luego, bueno, Es, es básica la, la innovación colaborativa, como decía antes, tanto, tanto Raquel como Mariluz, eh, bueno pues colaborar con centros tecnológicos con universidades que ofrecen el todo el, todo el soporte y toda la experiencia en I+D junto con actores empresariales para, para conseguir que el modelo al final eh, bueno, llegue y, y pueda derribar estas barreras y luego bueno es verdad que en algunos casos las biotecnologías requieren tiempos de maduración bueno moderadamente largos e inversiones en I+D o sea el tiempo desde que comenzamos el proceso hasta que llegamos al mercado bueno, puede ser de varios años y luego, como conclusión general, sí que opinamos desde NATAC que que bueno, al final eh, las biorefinerías, un poco bajo el paraguas de este modelo de aprovechamiento en cascada, de buscando el riesgo cero, de incorporar diferentes opciones y diferentes productos, pues al final eh, te da una competitividad y una dimensión que es eh, muy sostenible ambientalmente y también muy eh, viable económicamente. Al final, siempre pensamos que los proyectos tienen que ser medioambientalmente sostenibles e industrialmente viables para que sean una realidad y una alternativa eh, real. Y esto es todo por mi parte. Eh, gracias de nuevo y estamos para, para cualquier pregunta que, que surja. Muchas gracias, José María. Pues si os parece, eh, vamos, os voy a ir leyendo porque eh, ha habido algunas preguntas en el chat. Voy a ir leyéndolas y los ponentes vais a ir contestando y cuando acabemos ya damos paso a los participantes que quieran abrir el micro y, y preguntar, ¿vale? Pues leo eh, la primera, es para Mariluz, dice, eh, una vez revalorizado algún subproducto, analizado sus posibles bioactividades, beneficios y demás, ¿debemos tener en cuenta algún aspecto legal para su incorporación en alimentos?, eh, sí, vamos, eh, la parte de seguridad y, y vamos, la parte de seguridad y la parte de seguridad independientemente del producto que sea, tiene que estar súper establecida y de hecho, eh, no todos los ingredientes que se producen se pueden incorporar. De hecho, hay una lista dependiendo de si es para cosmética o para alimentaria. Para alimentaria, eh, la verdad es que es mucho más estricta y bueno, si te metes en el tema de Novel Food, ya evidentemente lo que ha dicho José María, que no solo la parte de investigación tiene que ir por un lado de la mano de las empresas, sino que luego temas de consultora y, y gente que, que esté especializada en este, tema, en este tipo de trámites, porque muchas veces se hace muy muy complicado el tema de, de sacar estos productos en base a, a ciertos ingredientes que se desarrollan, porque quieras que no, tienen que estar aprobados y tienen que estar legislados. Entonces sí que es verdad que, que eso ya luego viene... vamos o empiezas por la parte de vamos a buscar el que ya esté aprobado o vamos a ver primero cómo tenemos que aprobarlo en, a la hora de, de cuando lo vas a desarrollar, pero todo eso se puede hacer una vía paralela. Al final el proceso de investigación tampoco es cosa de tres días, Se van como vías paralelas y evidentemente la, el tema de seguridad tiene que estar súper bien controlado. Muy bien, no sé si la persona que ha hecho la pregunta tiene algún comentario más o pasamos a la siguiente. Vale, pues preguntan aquí ¿cómo es la regularización respecto a este tipo de... ¿cómo es la regularización, perdón, respecto a este tipo de productos compuestos obtenidos de residuo a la hora de su comercialización y uso a nivel industrial? Bueno, cojo yo el guante. Es un poco lo mismo que comentaba Mariluz antes, o sea, al final es verdad eh, que los aspectos regulatorios son fundamentales de cara a poder poner en el mercado eh, estos productos. Depende del del mercado del caballo intestinal, regulaciones una u otra. Una de las cosas eh, claves es eh, lo que comentaba Mariluz de los novel Food. Los novel Food son considerados alimentos en Europa eh, que no se han consumido antes del año 97. A modo de ejemplo, si yo me voy a, a, a eh, la selva amazónica y, y me tengo una nueva planta y hago un extracto, hago un estudio y veo que tiene un potencial estupendo para el desarrollo de un ingrediente, eh, tengo que pasar todo un, un mecanismo de aprobación como Novel Food eh, para poderlo poner en el mercado. Mientras que utilizo un ingrediente o una materia prima que ya es de uso habitual eh, como alimento en Europa, pues no tengo necesidad de pasar por ese proceso. Hay una lista de productos aprobados, entonces ahí puedes eh, ver qué productos necesitan pasar por ese proceso o no. En eh, la industria cosmética eh, hay un listado de productos eh, Vamos, que se puede utilizar como ingrediente cosmético. Y en la industria farmacéutica, pues hay que hacer un dossier mucho más eh, completo, eh, un, un drag master file como el de los medicamentos para poderlo comercializar. O sea que efectivamente la regulación es algo crítico y clave y que y como decía Merluz hay que tener muy en cuenta y llevarlo un poco de la mano a la investigación científica, porque aquí la no puede comprometer la viabilidad del proyecto también. Vale. Y preguntan ahora, eh, ¿cuánto tiempo aproximadamente se necesita desde que tiene el subproducto hasta que obtiene el producto final? ¿Quién puede contestar a, a esto? Bueno, en el fondo creo que los tres, pero vaya, que también depende mucho del de, eh, presupuesto que tiene, si ese, esa, ese desarrollo va eh, de la mano de un proyecto o si es un, me refiero a si es un desarrollo propio de una empresa o lo que sea... Eh, al final, la investigación toda tiene sus parte, y, dependiendo, depende mucho del, del producto que se vaya a desarrollar, desde de, de cómo se vaya a implementar en la empresa, o sea, lo que necesite la empresa para implementarse. Todo el tema de lo de que hemos estado hablando, si, si es un Nobel Food, el aspecto legislativo va a tardar mucho más que si ya está incorporado en una lista de. De, de extractos o de ingredientes autorizados, y la verdad es que depende tanto que no te podría decir dos años, es que de hecho si necesitas financiación tienes que escribir proyectos, que te lo concedan, que se resuelva que te den el dinero, <risa> depende de tantas cosas pero que no es de un día para otro, que mínimo un desarrollo, nosotros por ejemplo en el de los guacamoles o en el del la Value, lo puede decir Raquel, eh, son proyectos que cada uno por su lado mínimo de dos años, necesita Y eso sin solo lo que es la, la vía ya de investigación, no el proceso de vamos a pedir, lo vamos a solicitar, lo vamos a esperar. Ya, ya. La ejecución, ¿no? Te refieres. Mm. Vale, pues mira, esta es para Raquel. Dice, ¿podría dar más detalles sobre los resultados y la metodología seguida en el estudio de Avocentum, donde se pidieron los voluntarios para ver el efecto de guacamole rico en fibra? ¿Hubo grupo de control? Raquel, ah, pero, eh, hay sí. otra más. Te, te, bueno, contesta esa y ahora te hago la siguiente. Vale, eh, y aprovecho porque estaba, no me había dado cuenta que tenía desactivado el micrófono antes, que estaba complementando un poco la pregunta anterior también. Ah, eh, claro. Que por si acaso, porque también entiendo que la pregunta se podría referir al hecho, al, ya en línea de proceso, una vez que tengas optimizado el proceso, ¿no? ¿cuánto pueda tardarse desde que he obtenido el producto y le estoy dando ese otro valor eh, y trasfondarlo en, en otro producto, eso está claro que es una, ya una vez optimizado el proceso, es muy, muy rápido, re, en, solamente consiste en secar, moler y preparar, bueno, moler, normalmente sigue ese proceso, ¿no? Porque para la mayoría de las aplicaciones al final tener un producto estabilizado en polvo, pues es lo, lo práctico, y ir a hacer la extracción y obtener, por ejemplo, un extracto o emplearlo para orina para obtener un pellet, o sea, ya una vez que se tiene optimizado el proceso, eh, lo que es eh, la obtención del subproducto y transformación en el producto final, sea muy rápido y, de hecho, lo que ha dicho Mariluz es un proceso, la parte esa de estabilización, que tiene que realizarse rápidamente para conseguir que no, no haya un deterioro del subproducto porque si no, pues, eh, empieza a, a incrementarse la carga microbiológica, como pasó en el caso, por ejemplo, del aguacabalio agua con el destino desgrasado. Entonces, eso es lo que, mm, el paso clave y crítico para poder conseguir aprovechar esos subproductos, esa estabilización de, la, de las materias primas antes de que empiecen a deteriorarse. Y bueno, ya pasando a las preguntas respecto al la docente, eh, en concreto sobre el estudio que se realizó con el aguacate rico en fibra la verdad es que ahí fue, fue la Universidad de Granada que realizó esa parte del estudio, esta marita que, que fue la que estaba, vamos, estaba en el grupo encargado de ello, por lo tanto creo que ella puede contestarlo bastante mejor que yo. Eh, que más que nada porque, bueno, sí que es, sé las respuestas, pero pues si quiere algún otro detalle sobre los resultados, como pregunta también el, el, la persona interesada. A ver si es sobre el, el ensayo ese de intervención, pues bueno, los voluntarios fueron reclutados por la zona pues para que fuera mucho más eh, fácil a la hora de distribuir eh, todo el alimento, ¿vale? Los prototipos sí que es verdad que los teníamos desarrollados aquí en Granada, pero... Como ha dicho Raquel, una vez que está optimizado el proceso, se puede, se puede ir directamente a la empresa que, que los vaya a desarrollar. Entonces, lo que hicimos son voluntarios pues, aleatorios que, que querían participar, se pone una comunicación y ya está. Eh, y sí que es verdad que no pusimos un grupo control sin guacamole, porque realmente para nosotros el control eran ellos mismos. Nosotros le pasábamos unos cuestionarios de cómo era eh, su sensación eh, digestiva y a la hora de… El tema de todo el tema gastrointestinal, y luego se hacía la intervención y, y se volvía a hacer con pues los cuestionarios. Entonces, comparábamos los datos de la misma persona, porque evidentemente es un tema muy eh, amplio y que cada uno sus sensaciones eh, no son tan objetivas como cuando tú me después vamos a analizar ciertos metabolitos o si ha llegado a algo a plasma o lo que sea, que es algo súper objetivo y cuantificable, sino que. Intentábamos que ellos mismos fueran sus propios controles, entonces por eso no había, de hecho en el antioxidante sí que hicimos un, un estudio también de intervención y vimos plasma y sí que teníamos gente que desayunaba el guacamole y gente que desayunaba, por ejemplo, queso fresco, ¿vale? Pero en este caso de la fibra era ellos mismos. Preguntan aquí sobre el aquavalue, ya no sé si eres tú Mariluz o Raquel, dice el estudio sobre alimentación animal. ¿Podría proporcionar el enlace eh, al artículo en el que se ven los datos? ¿Lo tenéis disponible? Si queréis se puede colgar. Ah, no hay todavía, no hemos, eh, porque realmente este proyecto finalizó pues, eh, bueno, a septiembre de 2020. Eh, de hecho, todavía se sigue haciendo parte de, de estudios relacionados, por ejemplo, pues, ya con, no en rumiantes, pero sí en cerdos. Se está continuando con este tipo de evaluaciones. Eh, eh, todavía no tenemos disponible el... El artículo, por eso es muy reciente, no, no redactado, adaptado. Y sí que este estudio también se hizo en colaboración con, con, el con el, la estación experimental de aquí de de, C de Granada, que me que no imagino... No se oye, ¿no? Hemos perdido Raquel. No sé si se ha ido la conexión o... Queda creo que sí que será. Raquel se le ha colgado, sí. Joder. Bueno, mientras la volvemos a, a oír. ¿Raquel? No. Vale. Sí, bueno, perdón, ya veo que está fallando la conversación porque yo tampoco. No no oía, ¿no? ¿No oye ahora? Sí, eso es, eh, veo que, ne, que está fallando. Sí. No sé, espero que se recupere rápido, que será muy difícil. Eh, comentaba que aunque no tengamos estudio, lo que sí que está disponible es también en la página web de Aguacavalio, que es www.aguacavalio.com. Ahí sí que también hay disponible una, una guía de proyecto en la que se detallan todos los resultados realmente que se obtuvieron y un poco estos eh, resultados generales también de, de, de la parte de los estudios en animales. Ahí se puede, se puede ver un poco esos, esas mejoras, pero sin duda pues, eh, esos resultados aprovecharán para sacar un, un artículo. Científico. Muy bien. Eh, Nicolau le preguntaba en general si se iba a hablar sobre, en próximas sesiones sobre seguridad e inocuidad de sus productos derivados del residuo agrícola y ya eh, Javier Leiva le, le ha contestado que, que hablaremos de eso en el, en, el próximo, en el próximo meetup que tenemos el martes que viene. Así es que los que estén interesados en ese tema pues ya sabéis que os podéis conectar. Eh, hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería el target de población con mejor salida para el producto desarrollado? Eh, no sé muy bien para quién sería esta pregunta, si es para Raquel o, o en general. Andrea Justicia, si quieres aclarar a qué te, te dirige exactamente. Por la hora creo que la hice cuando estaba hablando yo, pero vamos. Eh, o sea, en, en, en el caso nuestro depende del producto, claro. O sea, los, los, de los productos que yo mencionaba antes en la presentación, eh, son los productos con ensayo clínico son nutracéuticos destinados al, al mercado de salud humana eh, y, el, y el producto Aquolive es un aditivo para industria de piensos. O sea, es un ingrediente que se incorpora en piensos para nutrición animal, en este caso para salmones. O sea, que el target un poco está, está definido por la, claro, por la aplicación del, del producto. Que sea. Uh -huh. Esta sí es para ti, José María. Dice: Ahora mismo con los productos que tenéis en biorefinería, estáis siendo, ¿está siendo viable económicamente? ¿Qué cantidad de su producto estáis consumiendo? Pues eh, la primera sí, o sea, somos viables sí. Eh, de hecho, vamos, como comentaba antes, tenemos, por ejemplo, yo un producto en particular. Eh, para el que hacen falta entre 200 y 300 kilos de, de hoja para obtener un kilo de producto final. Si pensamos en la necesidad de ir al campo, recoger 300 kilos de hoja, llevarlas a la fábrica, hacer el extracto y deshacerte de 299 kilos que no utilizas, eh, pues solo en logística es una, es una locura. Mediante este eh, proceso en pues se hace mucho más viable. Eh, y la cantidad de su producto que estamos consumiendo, pues el dato no lo tengo aquí. No, no consumimos ni de lejos todavía la, los dos millones de toneladas que maneja con la ojalá, pero podemos estar en el entorno de las 500 toneladas anuales, muy aproximadamente, de, de biomasa de bioma gestionada Muy bien. Bueno, pues esta era la última pregunta del chat. No sé si alguno de los eh, asistentes al Meetup quiere abrir el, el micro y hacer alguna pregunta directamente al oponente. Podría hacerlo sin problema. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, terminamos eh, cuatro minutos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. Eh, ¿Abrían ¿estudió ustedes la posibilidad de producir bioplásticos bien, bien con los residuos? Pues, eh, o sea, nosotros de momento no en bioplásticos no, no trabajamos porque digamos que está fuera un poco del ojo de la compañía, pero es, es un buen ejemplo porque ejemplo, los bioplásticos, yo no soy ni mucho menos experto en bioplásticos, pero en proyectos que he participado con otras empresas en las que digamos que se obtenían diferentes productos a partir de la biomasa y en muchos casos el bioplástico era uno de ellos, es un producto que tecnológicamente ya se puede obtener a partir de muchas biomasas y permite muchos subproductos, residuos industriales, etcétera, pero que económicamente todavía no es competitivo. O sea, sigue siendo más barato el bioplástico obtenido de fuentes no renovables que de fuentes renovables. Entonces, por ejemplo, es un, el reto ahora mismo, eh, creo que en esa industria está en conseguir productos con la, con la, con la misma eh, capacidad o la misma performance desde el punto de vista de su aplicación en la industria, pero que sean competitivos en precio con los provenientes del... Eh, del, del petróleo vale, pero no, vale. nosotros no, no lo hemos tirado. Vale, vale, perfecto, pues muchas gracias de nada. Pues, ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces si no hay ninguna pregunta más, terminamos ya el, este meetup como hemos dicho, emplazamos a la semana que viene, tendremos ahora durante los cuatro jueves de, de febrero este ciclo la semana que viene, eh, el, el título de, del Meetup será Metodología para la evaluación de la bioactividad de un producto. Eh, estará focalizada en, en metodología para la evaluación del efecto beneficioso de los componentes bioactivos obtenidos tanto en animales como en humanos, detallando aspectos éticos, técnicos, eh, necesarios para eh, tener en cuenta para realizar los ensayos. Entonces, eh, Cerramos aquí la, eh, este, este Meetup, le damos las gracias tanto a Raquel como a Mariluz y José María y por supuesto a, a, Javier, de, a Javier Leiva de Ciudad por, por estas presentaciones y la organización de este Meetup y, y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.